El objetivo de la programación neurolingüística no es cambiar la realidad, sino modificar el mapa que rige nuestra vida y cómo se la percibe. De esta manera, somos capaces de valorarla de otra forma que nos permite ser más felices o más eficaces. Si queremos conseguir un cambio, tendremos que estar preparados para modificar nuestra forma de actuar, porque una de las premisas principales en la PNL es que si seguimos haciendo lo mismo, obtendremos más de lo mismo.